Buenos días de nuevo a todos y a todas. Reanudamos esta sesión de este webinar. Soy Rafael de Lorenzo. Gracias a CERMI APN por la invitación a participar como moderador. Bueno, moderador, no hay que moderar a nadie, simplemente presentador de, de, de esta magnífica mesa con cuatro intervinientes que iré presentando oportunamente para no... ...extenderme ahora demasiado. Eh, estamos en una mesa en la que queremos abordar una cuestión como el potencial de la Carta Social revisada desde la perspectiva de los derechos sociales. Y tenemos cuatro intervinientes de lujo. Les recuerdo a los las cuatro que eh, tendrán un tiempo de 15 minutos, que les ruego que, que respeten, si no les avisaré cuando lo cumplan eh, porque vamos ya con retraso y, y convendría no, no, acumularlo, no acumularlo más. Pues nada, vamos a adelante. Vamos a empezar por una persona con una extraordinaria experiencia y trayectoria eh, diplomática en el mundo internacional, eh, como es María Victoria Escola, eh, dedicada de siempre al, al, al mundo de las relaciones internacionales, ha sido embajadora en diferentes destinos, bastantes de ellos eh, y eh, actualmente eh, es eh, vocal eh, en la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del MAEC, del Ministerio de, de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ella nos va a hacer una primera aproximación sobre el papel la actitud de compromiso de España con el cumplimiento de los derechos sociales de la Carta Social Revisada. Bienvenida María Victoria y tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos, buenos días a todos y a todas. Eh muchísimas gracias ante todo tengo que volver a repetir la palabra gracias gracias a los organizadores por la idea de esta reunión y gracias por eh, haberme invitado a participar que considero que es también una invitación a participar en esta reunión tan importante al ministerio de asuntos exteriores unión europea y cooperación y en concreto a la dirección general que como bien has dicho la que como bien has dicho yo trabajo la dirección general de naciones unidas de Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos, en la que yo soy vocal asesora específicamente para cuestiones relacionadas con la OSCE y con el Consejo de Europa, que es el asunto que aquí nos interesa. Por lo tanto, muchas gracias. En mi ministerio, sin lugar a dudas, y nosotros en la pequeña unidad eh, eh, hemos recibido con gran satisfacción la ratificación de la Carta Social Europea revisada porque esta ratificación, desde, no, desde este punto de vista, se enmarca dentro de dos líneas de acción que, tú ha, eh, que, como bien ha adelantado Rafael de Lorenzo, eh, eh, se trata, por un lado, del compromiso general de España con el Consejo de Europa como organización internacional de referencia eh, en relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Y, por otro lado, y más específicamente, en el compromiso específico en este momento con el desarrollo de los derechos sociales y su aplicación efectiva. Desde este punto de vista, desde este doble punto de vista, tengamos en cuenta, para dar algún dato, para hablar de este compromiso general al que he hecho referencia eh, del Consejo de Europa, que el Consejo de Europa tiene entre sus características la enorme e importantísima producción normativa internacional. Estamos hablando de en torno a 230 tratados internacionales surgidos eh, del o bajo su paraguas, de los cuales España ha firmado 131. O sea, es decir, es un compromiso en el marco este de, de la vinculación jurídica muy importante. Eh, eh, cierro el paréntesis y, y vuelvo. Eh, desde este doble compromiso general y específico con eh, los el eh, eh, eh, desarrollo de los derechos sociales, su aplicación efectiva, ha sido una gran noticia, o más que, más que una gran noticia, una eh, gran satisfacción la ratificación de la Carta Social Europea Revisada. Efectivamente, como creo que alguien ya ha apuntado, el 17 de mayo España presentó en Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea revisada. Con esto eh, España puede completar eh, su adhesión, su apoyo a todo el sistema de la Carta Social Europea que tiene sus orígenes como se ha eh, indicado aquí en la Carta Social Europea de 1961. La ratificación de la Carta eh, Social Europea revisada era, como ha dicho antes, eh, creo que ha sido la profesora, eh, la profesora Romero, una asignatura pendiente, una asignatura pendiente para todos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, con la, para remontarnos al pasado muy inmediato, Siendo una prioridad del Gobierno esta ratificación, ya el Consejo de Ministros de febrero de 2019 dispuso su remisión a las Cortes Generales. Sin embargo, la disolución de Cortes, como sabemos, el 4 de marzo del 2019 motivó, a pesar del consenso existente, que decayera todo el expediente de ratificación por esta disolución de Cortes. El expediente de ratificación de la que es responsable. Como sabemos, este ministerio fue inmediatamente retomado eh, cuando eh, se formó un nuevo gobierno y se constituyeron las Cortes. Y finalmente, eh, y aprovecho, por cierto, me permito agradecer el concurso de todos los departamentos implicados y, ciertamente, el eh, del Ministerio de Asuntos Sociales. Y, finalmente, eh, como decía, el 17 de mayo se pudo ratificar eh, la Carta. Me gustaría destacar una cosa y es que este expediente eh, finalmente, es una cuestión que parece de forma, de forma pero es también de, de, de fondo, se eh, ratificó, eh, perdón, eh, se eh, realizó por el procedimiento de urgencia, en lo cual había mm, mm, eh, todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Y por qué por el procedimiento de urgencia? Primero, porque había la común voluntad de, que, de llegar lo antes posible a esta, eh, a esta ratificación, como hemos dicho, y después porque la situación debida a la pandemia, a la enfermedad del COVID-19, hacía aún más imperiosa, aunque era un elemento coyuntural, pero aún más imperiosa la necesidad de que España tenga ratificados todos los instrumentos pensados para una mayor protección social de sus ciudadanos. ¿Qué supone la ratificación de la carta? Creo que lo han explicado sinceramente de manera muy, muy adecuada y muy brillante eh, eh, me, me, oh, me, ponentes que me han precedido, pero supone, como ya he dicho sobre todo, que España es uno de los países del Consejo de Europa eh, que apoya y se adhiere plenamente a todo el sistema de la carta social europea revisada. Y respecto a esto, querría hacer una precisión, que es una precisión eh, eh, que en este momento no tiene efectos prácticos, pero que es importante, y es que la Carta Social Europea revisada prevé, como bien se ha dicho, la aplicación provisional del protocolo tercero, es decir, el denominado protocolo de, de que permite un sistema de reclamaciones colectivas eh, eh, de la Carta Social Europea. Pero esta aplicación eh, provisional no excluye la ratificación del propio protocolo. Y respecto a la ratificación del propio protocolo, pues les adelanto que en este momento ese protocolo ya se ha firmado. España lo firmó otro, otro día de una buena noticia. Eh, eh, lo firmó, si no recuerdo mal, el 4 de marzo y está en proceso de ratificación que yo que creemos eh, es en, pocas, eh, en algunas semanas o en pocos meses eh, eh, terminará y podrá ser también ratificado. A efectos prácticos tenemos la aplicación provisional que prevé la carta, pero aún así España va a ratificar también el protocolo con lo cual todos los instrumentos internacionales relativos a eh, eh, lo, la Carta Social Europea del Consejo de Europa habrán sido ratificados, lo cual tendrá como también se ha apuntado, un efecto inmediato importante a efectos internacionales y efectos de nuestra relación con el Consejo. Y es que España estará mucho más eh, tendrá una relación distinta, más, mejor, más intensa, no mejor porque la tiene ya muy buena, con el, eh, eh, el, el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano de referencia en la materia dentro de la estructura del de Consejo de Europa. Eh, aquí me voy a quedar si eh, nuestro no moderador, como él ha preferido decir, nuestro presentador me permite y por supuesto estoy a vuestra disposición tanto de las compañeras y compañeros eh, de, de, de la Mesa Redonda como de cualquier otra pregunta que pueda surgir. Eh, muchas gracias. Sí, perdón que tenía un problema de conexión de audio. ¿Me confirmas, Carlos, que se me recibe bien? Sí. Sí. Muy bien. Eh, pues eh, proseguimos. Eh, ¿Consideramos que tu, tu intervención terminó, eh, Ana Victoria? Sí. Sí, perfecto. Pues entonces la siguiente intervención... No, es que no me podías oír en ese momento, pero no, no, sí. Es que se, se me ha entrecortado <risa> y he, he perdido el hilo, ¿sabes? Y, no, y por eso no... Gracias por, por tanto por tu esfuerzo, tu intervención y, y después si hay preguntas, pues tendrás oportunidad de dar respuesta. ¿sí? En segundo lugar, eh, lo hará eh, Gemma Ramón. Eh, pasamos del de mundo de las relaciones internacionales y la diplomacia a, al mundo sindical. Eh, Gemma Ramón es una mujer de UGT de, de toda la vida. Eh, es la responsable del área de derechos sociales de confederal de la Unión General de Trabajadores. Eh, ha llevado al Departamento de Servicios Sociales, tiene responsabilidades en distintos campos, desde luego en el diálogo, el diálogo social, consejera del inserso, en distintos órganos relacionados con la, con la dependencia, en la Confederación Europea de Sindicatos. Bien, un currículum de una gran experiencia en el campo sindical, pero especializada en materia social, en temas de discapacidad, mayores, infancia, etcétera distintos eh, grupos eh, eh, vulnerables. Por tanto, eh, gracias por tu participación, Gema, y tuya es la palabra. Gracias. Bueno, pues eh, muy buenos días eh, a todos y, y a todas. Eh, la verdad es que es un placer eh, poder, estar, poder estar aquí presente en estas en estas jornadas en esta que desde luego tiene un acierto impresionante no solo por el tema sino por el día en el que en el que habéis elegido por lo tanto muchísimas gracias a pn y, y, y a termi por contar con la, con la unión general de trabajadores eh, y desde luego es todo esto todo un placer muchas gracias eh, rafael por por tus palabras y, y bueno pues pues Estamos, estoy encantada de, de, poder, de poder verte de nuevo después de, de un tiempo en el que no, no habíamos coincidido. Eh, bueno, sin más, eh, pues, eh, eh, voy a entrar directamente en el tema que desde luego tiene, tiene una jundia y una, una importancia fundamental. Eh, el título de, nuestra, de la intervención de, de esta mesa es sobre el potencial de los derechos sociales de la, de la Carta Social Europea. Eh, más que nada, ya con el título, eh, avanza eh, la gran importancia que tiene la Carta Social Europea eh, precisamente eh, en nuestra legislación y desde luego en los, en los derechos sociales. Con la Carta Social Europea eh, vamos a obtener de una manera contundente no solo la afirmación de los, de los derechos sociales, sino también la, la conservación de los mismos. Eh, yo creo que vamos a dar, se da un paso más de una forma inequívoca eh, más allá de únicamente de la, de la legislación, sino el derecho, que es algo que es imprescindible y básico, el derecho a reclamar ante el Consejo de Europa la vulneración de las normas, de las actuaciones políticas, administrativas, que vayan a conculcar y a vulnerar eh, los derechos sociales, laborales y civiles que vienen contenidos y vienen recogidos en la, en la Carta Social Europea. Desde luego, eh, desde UGT valoramos eh, muy positivamente la decisión de ratificar la Carta Social Europea eh, y que, que no es otra cosa que una muestra de compromiso y, y defensa a la protección de los, de los derechos sociales, que no solo va a suponer un logro para la ciudadanía, sino desde luego eh, a juicio de UGT consideramos que es un acto de coherencia con la Constitución Española y que inexplicablemente desde luego eh, se ha ido retrasando desde luego eh, a nuestro juicio durante demasiados años. La Carta Social Europea es, una, es una herramienta, la herramienta más avanzada en el reconocimiento de los derechos sociales en Europa desde los años 70 y desde luego proporciona una protección eh, ineludible eh, a los derechos sociales, pero sobre todo y fundamentalmente eh, lo que supone es un instrumento, lugar, que nos acerca eh, al tan ansiado y deseado estado de bienestar que muchas veces eh, no tenemos tal y como desearíamos o sería sería eh, lugar en un estado social y democrático de, de derecho los objetivos desde luego que persigue la carta social europea va, alcanzan eh, desde el pleno empleo a la seguridad y a la estabilidad en el trabajo también muy importante ya se ha hablado aquí eh, a lo largo de, de, de la mañana eh, la vivienda y la protección social la educación y la salud pero desde luego eh, dedica una especial protección a las personas eh, más vulnerables Aumenta la protección social eh, determinando el derecho a un salario equitativo, a la protección a la maternidad, eh, al derecho a la salud y a la seguridad social. Prohíbe el trabajo de los niños y las niñas y algo eh, desde luego que consideramos muy, muy importante también y sobre todo en estos momentos que nos ha tocado vivir por la, una pandemia universal es proteger los derechos a las familias a las personas con discapacidad, que muchas veces eh, son las eh, más perjudicadas en determinadas eh, actuaciones o, o reseñas que, que, pueden, que pueden ocurrir en la parte de sociedad, y sobre todo el derecho a la, a la igualdad de oportunidades. Eh, un punto muy importante que también desde luego se centra en estos momentos es la salv salvaguarda eh, del derecho y la protección contra la pobreza y la exclusión social. En estos momentos, eh, desde luego no, no voy a entrar en, en, en datos ni muchísimo menos, ya ha se ha dicho esta mañana, eh, eh, el avance tan importante o tan dramático que va a tener eh, la pobreza y la exclusión social en los próximos meses y años, desde luego va a ser un punto en el que no, no, podemos, no podemos dejar, dejar pasar. También es cierto, eh, si hacemos una lectura eh, de, la carta, de la Carta Social Europea, es cierto que muchas veces nuestra legislación sí que se encuentra avanzada y tiene eh, normas eh, y legislación eh, bastante desarrollada en determinadas materias y, por ejemplo, querría reseñar especialmente en derechos humanos con las, la protección de las personas con, con discapacidad. Eh, y la Convención de Derechos de las Personas eh, con Discapacidad, donde universaliza eh, los, los, derechos, los derechos humanos. Pero eh, en muchas ocasiones esto no sirve, no sirve eh, que tengamos una legislación que desde luego eh, a veces no, no se cumple o, no, o no, se, no se realiza en la forma en la que todos y todas eh, los que estamos aquí eh, desearíamos. Por eso es precisamente eh, una de las capacidades y las virtudes que tiene eh, la propia Carta Social Europea, porque va a dotar de instrumentos jurídicos y además avalada por el Consejo de Europa y, y le va a dar el valor fundamental eh, para que podamos eh, reclamar precisamente la garantía y el cumplimiento eh, de, esta, de esta legislación. Precisamente lo que se sí va a conseguir la ratificación eh, junto con la firma del, del protocolo es no solo hacer efectivo el cumplimiento, el cumplimiento sino avanzar en nuestros, en nuestros derechos y sobre todo eh, desde UGT consideramos también muy importante en aquellas eh, políticas eh, de igualdad de oportunidades o de protección contra la pobreza y la exclusión social eh, que se avance de una manera contundente, que no, no vale establecer eh, políticas eh, generalistas que no, que no vayan directamente al al quite la cuestión, a la cuestión más que rebaje, a, a que llegue a, a todas las personas precisamente eh, más, más vulnerables. Eh, a juicio de, de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que en 43 congreso ya figura también trabajadoras, eh, la ratificación eh, de, la, de la Carta Social Europea también significa eh, apoderarse de los instrumentos que protegen a los, a los ciudadanos y a las ciudadanas eh, de Europa. También eh, que últimamente eh, eh, se ha olvidado ha sido más mercantilizada y menos social de lo que, de lo que hubiéramos querido. Eh, la ratificación, eh, también lo ha comentado María José en, en su intervención, la ratificación eh, no solo va a suponer los derechos eh, sociales que sean de, de aplicación directa, eh, sino que además también se vayan a integrar en nuestro ordenamiento jurídico. Español y por tanto eh, se han cumplido en las leyes de, de nuestro país. Eh, si bien es cierto que la carta eh, se había, se había pues, eh, firmado, no se había ratificado y es en el año eh, 2000 cuando se firma, se, firma, se firma la carta, pero eh, los distintos gobiernos, eh, de manera, bueno, pues. Eh, incomprensible, eh, no sabía, sabían, se habían estado resistiendo a su ratificación. Las justificaciones han venido, bueno, eh, avaladas un poco porque consideraban que suponía someterse a un sistema de control supranacional que implicaba sanciones automáticas. Desde luego no compartimos desde UGT este, este argumento porque a nuestro juicio entraba en contradicción eh, con el espíritu eh, de una construcción europea eh, avalada por una cohesión eh, social que desde luego tan beneficiosa ha demostrado ser para el conjunto de la, de la clase trabajadora. Por otra parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales eh, el órgano que examina el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea eh, sí que ha estado criticando a España de una forma reiterada por no cumplir sistemáticamente y vulnerar de, de determinados principios eh, que venían eh, recogidos. Por ejemplo, eh, los recortes que sufrimos en el año 2012 en materia sanitaria, eh, la... la la insuficiente protección para los menores eh, víctimas de trata de seres humanos, la obligación de proporcionar atención médica necesaria a la, a la migración exterior, eh, denunciados eh, por la Unión General de Trabajadores, y además eh, otros, eh, en otros ámbitos de materia de protección social como pueden ser las empleadas de, del hogar, los recortes que hemos venido sufriendo, de forma reiterada, especialmente desde el año 2012, a la ley de la autonomía personal y atención a la dependencia, o limitaciones en el acceso, como ya hemos visto, en la, a la vivienda y a la, y a la educación. Ayer mismo eh, presentamos eh, alegaciones eh, a España al informe 33 correspondientes de, de la Carta Social Europea al, al procedimiento de control de aplicación, precisamente, de la, de la Carta Social, eh, y... Sabéis que, que todos los años eh, se presentan eh, alegaciones por parte de, de España precisamente en función del, corre, eh, del periodo que corresponda eh, analizar y desarrollar y en función también del grupo, del grupo temático. En este caso eh, fueron eh, salud, eh, y seguridad social y protección social y el periodo de referencia correspondía del año 2016 al año 2019. También se incluían en determinados eh, grupos, eh, o sea, perdón, el periodo que comprendía la, la pandemia por el COVID. Fundamentalmente, no, no voy a pararme a únicamente los, los titulares, eh, pero fundamentalmente eh, se analizaban en, en, esta, en, este, en estas alegaciones, que como decía, presentamos eh, de manera conjunta junto con comisiones obreras, eh, se abordaban sobre los incumpl incumplimientos del derecho del artículo 11, del derecho a la protección de, de la salud, las necesidades de las medidas para las personas mayores en relación con el COVID o garantizar eh, prestaciones en, en servicios sociales. Eh, aquí desde luego únicamente decir eh, que aquí eh, afecta de una manera muy directa precisamente a la ampliación de la cobertura de las rentas mínimas de inserción, al reforzamiento de las, de las, eh, de las inspecciones de los servicios sociales, al crédito presupuestario, sobre todo también, debe de venir eh, incrementado de una manera considerable por el, la crisis del COVID. Y una cosa que nos parece muy importante y que queremos destacar es eh, el apoyo a las familias con hijos y eh, a las evidentemente a las familias más vulnerables con el derecho para que se cumpla el, el derecho básico a la, a la alimentación con ayudas al comedor eh, y también con la brecha digital. Eh, con respecto a, eh, nosotros consideramos que la Carta Social Europea va a tener eh, una línea de apoyo eh, y de desarrollo muy importante, de desarrollo en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, eh, sobre todo para que eh, eh, el, el Pilar Europeo de Derechos Sociales va a constituir y se va a consagrar como un instrumento de carácter social, pero por supuesto es un carácter eh, reivindicativo los últimos, eh, el, el, la, los 20 principios que consagran el, el pilar europeo eh, de derechos sociales, eh, desde luego no cabe duda que nos va, nos va a conducir a una Europa eh, social eh, muchísimo más fuerte e eh, igualitaria, y no cabe duda que va a depender de la determinación de los Estados miembros como los principales eh, responsables de las políticas sociales o las políticas de empleo. Por lo tanto... Eh, desde UGT consideramos que el, que el pilar europeo de derechos sociales y el plan eh, de acción contenido en él, en, en él eh, establece una serie de actuaciones que desde luego eh, no cabe duda que van a tener un carácter eh, sustantivo en cuanto a, a derechos y a consecución de, de objetivos eh, y además avalada porque la comisión se compromete a adoptar. Eh, esto es eh, muy, muy importante porque si además eh, lo ligamos, precisamente con la Carta Social Europea, eh, eh, va a ser determinante como, como instrumento jurídico para consecu su consecución. Eh, únicamente eh, voy a mencionar uno de los eh, tres grandes, eh, se, se regulan tres grandes objetivos, pero mm, voy a mencionar uno. Eh, ...que va dirigido a la, el número de personas en riesgo de, la reducción del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social... ...que debería reducirse al año 2030 al menos 15 millones de personas. Eh, precisamente la importancia de, de esto eh, consideramos porque la Comisión Europea invita al Consejo de Europa a apoyar precisamente esos tres objetivos... Y asimismo, la Comisión insta a los Estados miembros a definir sus propios objetivos nacionales como contribución de esfuerzo común y, por lo tanto, a desarrollar las políticas en esta materia. Por lo tanto, creemos que eh, se puede producir la cuadratura del círculo con, con esta circunstancia. Eh, construir una unión de, de igualdad eh, en Europa y, sobre todo, eh, realizar eh, actuaciones relevantes, que además está en el compromiso eh, precisamente recogido en el Plan de Acción del Pilar Europeo, eh, por citar algunos eh, nos, que nos parece eh, básico e importante, que van a venir al cumplimiento y a desarrollar políticas precisamente eh, contenidas en la, carta, en la Carta Social Europea. Eh, fundamentalmente citar pues, el informe conjunto que se, va, que se va a realizar de la Directiva de Igualdad de Trato y el Empleo y la Directiva de Igualdad eh, eh, racial, eh, para que eh, los Estados miembros avancen en negociaciones y se pueda hacer una propuesta de directiva eh, horizontal sobre igualdad de trato. Nos parece eh, muy importante. Por otro lado, la Comisión eh, también, eh, dentro de la Estrategia eh, de Derechos de la Infancia, va a establecer una recomendación del Consejo para la que eh, establece la Garantía Infantil Europea. Deciros a este respecto que nosotros hemos estado trabajando en la Confederación Europea de Sindicatos, en el Comité de Protección Social, hicimos una, una propuesta eh, que va bastante eh, en, la, bueno, va en la línea con respecto a la, a la recomendación de garantía eh, infantil que, que, se ha, que se ha recogido y únicamente eh, comentaros que eh, figura como recomendación y desde luego a nosotros eh, nos hubiera gustado eh, que figurara eh, como una directiva. Desde luego iba a avalar e iba a responder muchísimo más, iba a tener fuerza vinculante precisamente para, para los distintos gobiernos. Otro de los puntos a tener en cuenta, precisamente como consecuencia del pilar europeo, es la recomendación del Consejo sobre una renta mínima. Únicamente comentaros que durante muchísimos años la propia Comisión Europea ha estado dando toques de atención eh, precisamente a, a los distintos gobiernos de españa por no tener una adecuación eh, de rentas mínimas sobre todo con unos mínimos eh, homogéneos en todos los territorios y que desde luego los ciudadanos y las ciudadanas eh, de todo el país puedan disfrutar de los mismos derechos en cuanto al acceso y a, y a la consecución de, de esta renta mínima eh, no quiero avanzar, <risa> ocupar muchísimo más tiempo y únicamente eh, voy, a, voy a hacer una breve referencia a la, a la importancia precisamente que tiene eh, la ratificación y la firma del protocolo adicional de las reclamaciones colectivas, que desde luego eh, no cabe duda que van a reforzar la participación de todas las organizaciones, especialmente las, las organizaciones eh, sindicales, eh, que desde UGT hemos considerado eh, como un instrumento eh, jurídico importante imprescindible y de suma importancia eh, y sobre todo también hemos insistido, insistido de una manera vehemente para que se produjera la, la, la firma. Desde luego va a ser el mejor instrumento de una protección eh, internacional para garantizar la efectividad de los, de los derechos y eh, desde luego todas las exigencias eh, y reivindicaciones que puedan hacer los ciudadanos y las, y las ciudadanas. Eh, se ha dicho aquí que efectivamente en un primer momento... Eh, se ratificaba por un procedimiento de urgencia la Carta Social Europea y, eh, no obstante, el protocolo no se iba a realizar eh, por, el mismo, por el mismo procedimiento. Desde luego, considerábamos desde UGT que eh, se iba a dilatar muchísimo más en el, en el, en el tiempo, incluso podría duplicar los, los tiempos y desde luego... Eh, Sí que fuimos desde UGT, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, fuimos muy críticos precisamente por eh, no poner un procedimiento que, que fuera más, más rápido. Finalmente sí que, sí que se ha conseguido, por lo tanto estamos eh, bastante eh, satisfechos y eh, el procedimiento que se enmarca eh, desde luego es eh, cuasi judicial. Y pese a que nosotros tenemos, existen diferencias con los procedimientos que pueda haber de queja ante la Organización Internacional del Trabajo, no cabe duda que este protocolo, este procedimiento va a ser muchísimo más amplio en derechos y sobre todo porque en los de la Organización Internacional del Trabajo únicamente contiene derechos de libertad sindical y aquí desde luego van a, van a abarcar todos los, los derechos sociales. Eh, a lo largo de la mayoría de las condenas que, existen, que se están produciendo eh, en aquellos países, en los 15 países que estaban utilizando el protocolo de, de reclamaciones colectivas, eh, iban dirigidas precisamente a la discriminación directa e indirecta basada en múltiples causas por eh, raza, color, género, lengua, credo, opiniones públicas, origen social, salud. Por lo tanto, eh, esto nos pone, de, nos, nos pone de manifiesto las discriminaciones que a día de hoy se vienen produciendo, pero desde luego nos avala a todos y a todas los que estamos aquí, las organizaciones que estamos, que estamos pre presentes eh, para eh, evitar, eh, erradicar. Conseguir eh, eh, desterrar la, la discriminación directa e indirecta que se viene produciendo en los grupos eh, más, más vulnerables. Eh, yo me quedo aquí eh, y muchísimas gracias. Estoy a vuestra la, la disposición para lo que, lo que necesitéis. Bien, muchas gracias, Gema. También me alegro mucho de encontrarte de nuevo en, con motivo de esta mesa, después de tanto tiempo, y, y escuchar tus análisis. Eh, y comentarios en, en representación de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Pues bien, hemos recorrido el mundo de la administración pública, ahora el sindical, y en tercer lugar, y nuevamente también una mujer eh, nos hablará desde la óptica de la universidad, del mundo de la, de la investigación. Eh, Se trata de Patricia Cuenca, Patricia Cuenca, profesora. Eh, de Filosofía del Derecho, investigadora y secretaria académica del Instituto Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, antes conocido como, para que lo relacionéis, Instituto Bartolomé de las Casas, ahora Instituto Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos. Eh, ella es una gran experta en temas de discapacidad, de derecho de la discapacidad y... Y, desde luego, en la Convención de Naciones Unidas sobre la Materia ha realizado un enorme número, cantidad de publicaciones y participaciones públicas sobre esta materia. Así que vamos a ver ahora la óptica de esta carta social revisada desde la perspectiva de, de la universidad. Tuya es la palabra. Bienvenida, Patricia. Gracias. Gracias, eran solo los agradecimientos, perdón. Gracias Rafael por la presentación, eh, la, por las palabras que me has dedicado, gracias también a los organizadores, a PEN España y a, y a CERMI por invitarme a participar en esta mesa ¿no? para reflexionar sobre el potencial de la Carta Social Europea Revisada para los Derechos eh, Sociales. Les voy a, comp a compartir una, una presentación que he preparado sobre el, sobre el tema. ¿Me confirman que se puede ver bien? Sí. Bueno, eh, yo eh, en mi intervención eh, voy a reflexionar un poco sobre los ejes que se nos habían, como han dicho las anteriores ponentes, ¿no? sobre los ejes que se nos habían planteado para la, para la mesa, ¿no? que es bueno eran muy amplios y ir haciendo pues, un, eh, un, un recorrido, no necesariamente en este orden, pero sí reflexionaré sobre el papel ¿no? de la Carta Social Europea revisada, como un instrumento clave para mejorar la protección de los derechos sociales sobre la relación de la Carta Social Europea revisada con otros mecanismos internacionales y también sobre la manera en que la Carta Social Europea revisada y sobre todo el protocolo ¿no? eh, adicional por el que se establece el procedimiento de reclamaciones colectivas pues puede reforzar la participación de los agentes sociales en el cumplimiento ¿no? de los derechos sociales reconocidos en la, reconocidos en la Carta. bueno eh, ya se ha dicho, pero no quiero dejar de decirlo yo, no eh, la, la ratificación ¿no? De, esta, de esta carta pues, eh, viene a solventar un déficit ¿no? que tenía el Estado español y que era injustificable, ¿no? sobre todo cuando España se define ¿no? en el artículo 1.1 de la Constitución Española como un Estado social y democrático de, de derechos. También se ha dicho, viene a resolver algunas contradicciones y paradojas, ¿no? porque el retraso en ratificar esta carta parece que no casaba nada bien ¿no? con un sistema donde ya tenemos derechos sociales reconocidos en nuestra normativa interna, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 ¿no? del título primero de la Constitución. Es verdad que no todos suficientemente garantizados, eh, donde también teníamos ¿no? la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que juega como una pasarela material ¿no? con la Carta eh, Social Europea eh, revisada, donde tenemos los convenios de, de la OIT y donde además eh, creo que España fue el primer país europeo en ratificar ¿no? el protocolo facultativo eh, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permite ¿no? plantear eh, denuncias, comunicaciones individuales ¿no? contra, el, contra el Estado por, por la violación de estos eh, derechos. ¿no? Entonces, me parece que era un poco inconsistente ¿no? la, la resistencia a la ratificación de ese instrumento. En todo caso, me parece que si nos planteamos por qué es importante la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, tenemos que preguntarnos eh, acerca del potencial, ¿no? del valor, ¿no? del, del instrumento ¿no? que, hemos, que hemos ratificado. Y aquí, eh, pues a mí me gustaría realizar algunas eh, reflexiones eh, Creo que no es mera retórica y me parece eh, que es importante subrayar ¿no? que la Carta Social eh, Europea, ¿no? en esta versión revisada, pues es eh, la Constitución Social de, de Europa, el tratado más importante, se ha dicho, ¿no? y de derechos sociales en el marco, en el, en el sector europeo, el vector principal ¿no? del derecho europeo, de los derechos sociales... Se ha hecho también ¿no? en las eh, primeras intervenciones, y también creo que Gema ha hecho eh, hincapié en esto, ¿no? Hay una ampliación y una actualización de derechos sociales en relación con la versión ¿no? original de la Carta del, del 61. Se ha hablado ¿no? también otras ponentes del derecho eh, a la vivienda, ¿no? como eh, pues la protección y el reconocimiento, no en esta versión revisada es mejor en el énfasis ¿no? en la lucha contra la pobreza ¿no? y la exclusión social. Es cierto que hay. Más ¿no? y mejores, que se llamaba así también la jornada, ¿no? más y mejores derechos sociales ¿no? en, la versión, en la versión revisada, creo que es verdad, coincido con el Consejo de Europa ¿no? cuando nos ha dicho eh, que esta Carta Europea Revisada es un instrumento idóneo ¿no? para la coordinación de las políticas sociales eh, europeas, para sentar una base mínima, ¿no? un suelo mínimo ¿no? de derechos eh, sociales y también, y se ha subrayado también por otras eh, ponentes, eh, parece ¿no? que beneficia especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran pues, el colectivo que yo más, más trabajo ¿no? en, en los últimos años, que es las personas con, eh, con discapacidad. También ¿no? el Comité de Derechos Sociales, y se ha dicho y lo ha dicho también el secretario de Estado, ¿no? eh, eh, ha subrayado ¿no? que, que, le, que la pandemia ¿no? nos ha mostrado que es esencial garantizar los derechos eh, sociales y eh, bueno, pues que la Carta Europea Revisada puede ser ¿no? un buen instrumento ¿no? para, para avanzar ¿no? en esta en esta garantía eh, En todo caso eh, sin ánimo de ser no quiero ser escéptica ¿no? ni amargar el día, el día de celebración pero yo sí pondría algunos peros o sea, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un texto del 96. Eh, un texto es revisado, pero es del 96 y estamos donde estamos y entre medias han pasado un montón de cosas. Es un texto que presenta lagunas y deficiencias sustantivas y que en su tenor literal pues no se ajusta ¿no? a los retos eh, que se plantean ¿no? para los derechos sociales, la protección y la inclusión social en las sociedades eh, actuales. Además, y también se ha explicado en otras intervenciones, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un instrumento que se ha adoptado en el marco de un sistema de protección de los derechos, el del Consejo de Europa, el sistema regional europeo ¿no? de protección de los derechos, que se basa, como nuestra propia Constitución, en un sistema eh, fragmentado, ¿no? que, que categoriza ¿no? grupos de derechos con los que manifiesta un diferente grado de compromiso ¿no? y a los que otorga un diferente eh, nivel de, de protección. ¿no? O sea, Hay un desequilibrio de partida en el, en el sistema ¿no? de protección de los derechos del Consejo de Europa entre los derechos individuales Civiles y políticos, por un lado, y los derechos sociales por otra, ¿no? Que son considerados de alguna manera como derechos de segunda, ¿no? Con argumentos que desde la academia ¿no? pues hemos intentado cuestionar, como que son derechos caros o que implican siempre prestaciones, cuando también los otros derechos, ¿no? Eh, bueno, para mí los derechos nunca son caros, ¿no? Pero implican costes o pueden suponer prestaciones, cuando se duda de su justiciabilidad, bueno, pues todo esto está detrás también del sistema europeo, ¿no? Y esto del Consejo de Europa, y esto se plasma, ¿no? En, el, en, en dimensiones como que, por ejemplo, la adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos, que básicamente son derechos individuales, civiles y políticos, es un requisito para ser admitido un país en el Consejo de Europa y a la Carta Social Europea, ¿no? O que... Como se ha dicho también, la Carta Social Europea es de los pocos instrumentos internacionales que admiten esto de la aceptación parcial ¿no? de, de la adhesión a la, a la carta, con lo cual estamos ante un sistema eh, fragmentado. Y además, y también se ha dicho, eh, mientras que la Convención Europea de Derechos Humanos cuenta con una garantía judicial, ahí tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues la Carta Social Europea revisada cuenta con la garantía de un comité, que no digo que no sea importante, luego diré algo eh, de esto, pero parece que es una garantía o se interpreta como una garantía eh, menor. En todo caso, a pesar de esto, sí que me parece ¿no? que, que la Carta Social Europea Revisada puede tener un potencial eh, bien interpretada, bien eh, eh, concebida ¿no? de una cierta manera para poder superar estas deficiencias y estos desequilibrios y que pueda avanzar hacia la mayor justi justiciabilidad perdón, de los derechos sociales que al fin y al cabo parece lo lo importante. ¿no? Entonces, me parece que, que, que el potencial ¿no? de esta carta, eh, de la versión revisada de la Carta Social Europea, depende, en primer lugar, de cómo entendamos la naturaleza de este, de este instrumento, ¿no? la naturaleza de la Carta Social Europea. Son cosas en las que ha insistido su órgano de garantía, ¿no? el Comité Europeo de Derechos Sociales. ¿no? Se ha dicho que la carta es un instrumento vivo, que es un instrumento dinámico, que tiene que estar atento ¿no? a los nuevos retos y que debe interpretarse en conexión con otros instrumentos internacionales. Aquí, y también lo ha dicho Gema, y creo que también en otras intervenciones, me parece importante ¿no? conectar la Carta Social Europea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Ojo, no volcando la importancia, porque el Pilar no deja de ser un instrumento de soft law y la carta se supone, que digo se supone porque luego como no cumplimos lo que dice el Comité, ya no sé si es dejarlo law de verdad. Pero bueno, se supone que es de derecho no que es de derecho duro ¿no? y no de derecho blando. Pero sí que me parece que es verdad que el Pilar Europeo es más actual, tiene en cuenta ¿no? eh, los nuevos eh, retos, al menos los que se plantearon ¿no? con la globalización, la digitalización, la crisis financiera. En el plan de acción, en el reciente plan de acción, se tiene en cuenta la pandemia. Entonces, me, me parece que el Comité Europeo de Derechos Sociales, quizá, ¿no? esas mejoras interpretativas que tiene el Pilar, porque el Pilar tampoco tiene nuevos derechos ni más competencias para la Unión Europea, pero sí que tiene mejoras interpretativas y una visión más actualizada ¿no? a los retos, pues me parece que esa ¿no? eh, que el Comité Europeo de Derechos Sociales se apoye en el pilar como instrumento inter interpretativo, pues puede ser importante y convertir el pilar ¿no? en, en darle un valor jurídico superior a través de la interpretación. ¿no? Me parece que también es importante conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Carta Social eh, Europea, y también con otros instrumentos internacionales, por lo que a mí más... Lo que más conozco, ¿no? hace, recuerdo que hace unos años pues, hice un trabajo sobre el artículo 15 de la Carta Social eh, Europea revisada, que España todavía no, pues, eh, no había, no había eh, ratificado. Y bueno, aquí lo importante parecía que, es que, que era, era que el Comité de Derechos Sociales interpretase ¿no? la Carta Social Europea teniendo en cuenta la Convención de Discapacidad, que obviamente es mucho más contextualizada ¿no? al ámbito de la discapacidad y parecía ¿no? que lo estaba que lo estaba haciendo incluso en la versión original, ¿no? donde la terminología y lo que se decía pues no era propio del modelo médico ¿no? de discapacidad y no del modelo social. Y sobre todo me parece que debemos entender ¿no? la Carta Social Europea Revisada como una pieza de un sistema de protección de derechos que en vez de la, de la fragmentación tiene que insistir en la indivisibilidad e interdependencia, esto que se dice ¿no? en los preámbulos de los tratados, pero que hay que terminar de tomarse en serio, de todos los derechos. No se pueden proteger bien unos derechos si no se protegen los, los otros. ¿no? Y que que concebir también la Carta Social Europea revisada como un instrumento o como una herramienta de un proceso interactivo, también se ha dicho de protección multinivel, ¿no? Eh, donde ¿no? al final la carta se tiene que insertar también ¿no? en conectarse o engarzarse con el sistema universal de protección, con el, con el ordenamiento de la Unión Europea y también con eh, los sistemas internos, ¿no? con los sistemas constitucionales eh, estatales. ¿no? Me parece muy importante incidir en, incidir en esto. ¿no? Y desde estas reflexiones me parece... Eh, que se pueden plantear eh, un reforzamiento ¿no? de las garantías normativas de la, de la Carta, algunas de las cosas que voy a decir eh, fueron planteadas ¿no? de, en conferencias ¿no? sobre, la, sobre la Carta Social Europea que empiezan en Turín ¿no? y luego siguen otras, otras cuantas ¿no? donde salen algunas de las cosas ¿no? que voy a mencionar y que me parece que son importantes para avanzar en la realidad y en la efectividad de los derechos sociales, ¿no? Si hay, muchas de las cosas además han dicho, se han dicho antes no eh, Hay que fortalecer la Carta Social Europea Promover la ratificación completa como ha hecho España ¿no? Y eso muestra un compromiso ¿no? con, con la Carta Social Europea eh, revisada Y hay que consolidar su posición y su visibilidad eh, Lanzar la idea de que es tan importante como la Convención Europea de Derechos Humanos Y lanzarla se ha hecho desde la academia, desde la sociedad Desde los operadores políticos, jurídicos, ¿no? etc. También me parece que tendríamos que superar la división de competencias estricta eh, respecto a la justiciabilidad de los derechos por grupos de derechos. ¿no? Esto es del Tribunal Europeo, esto es del Comité eh, Europeo de Derechos Sociales. ¿no? Y que esto quizás se puede reemplazar por una práctica que vaya más hacia la complementariedad, de tal manera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pueda pronunciar sobre derechos sociales. Y lo ha hecho. Ha utilizado diferentes estrategias el Tribunal Europeo ¿no? para aplicar de manera indirecta derechos sociales. ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en derechos de naturaleza mixta, ¿no? como puede ser la libertad sindical o la prohibición de trabajo forzoso, ¿no? donde ha utilizado estos derechos que sí que están en la convención o en sus protocolos, ¿no? la Convención Europea de Derechos Humanos en sus protocolos para proteger dimensiones prestacionales ¿no? o derechos prestacionales que estaban conectados con estos. Eh, también, y eso también lo ha hecho en alguna ocasión el Tribunal Constitucional Español, se puede recontextualizar la violación de un derecho social en términos de violación de un derecho individual o civil. Por ejemplo, el Tribunal Europeo, digo que eso también lo ha hecho el Tribunal Constitucional en alguna, en alguna ocasión, ha entendido que hay violaciones del derecho a la salud que son violaciones del derecho a la vida. Esto también puede ser eh, interesante. Y luego también hay eh, algunos ejemplos, y también debería incidirse en esto, donde ha pasado al revés, ¿no? donde el Comité Europeo de Derechos Sociales pues, ha hecho referencia a la Convención Europea, no solamente a la Carta Social Europea, sino también a la Convención Europea de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y eso también pues, parece eh, interesante. Eh, también me parece importante que se puedan favorecer las sinergias entre el derecho de la Unión Europea y la Carta Social Europea, ¿no? que lo entendamos eh, todo esto como un sistema integrado ¿no? eh, y común, donde eh, incidamos también en las relaciones entre todas las instancias, ¿no? especialmente entre las instancias de garantía. Es decir, que la Carta Social Europea aparezca, a veces aparece ¿no? en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ¿no? de la Unión Europea y que incluso también se aluda a la interpretación ¿no? que el Comité de Derechos Sociales realice de la, de la carta. También, pero creo que esto lo hace, ¿no? El Comité de Derechos Sociales creo que, que sí que se posiciona ¿no? en su jurisprudencia, creo que actualiza el contenido de la, eh, de, de la carta, ¿no? Y que es un, un comité activista, ¿no? Que sí que se posiciona no frente a los nuevos retos, al menos en discapacidad, que es lo que yo más eh, había, había, había estudiado, ¿no? Que sí que tiene una posición una, una, en ese sentido de actualizar, vigorizar la protección, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo, pues al final, lo que creo que hay que hacer es eh, reforzar el valor de la jurisprudencia ¿no? del Comité Europeo de Derechos Sociales. Eh... Me parece que el potencial que tiene la Carta Social Europea de proteger más y mejores derechos sociales, no respecto a la versión anterior de la carta, creo que sí, sino respecto a todo el entramado que ya tenemos, la Constitución Española, eh, el Pacto eh, Internacional, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los convenios de la OIT o sea, si puede proteger más y mejores derechos sociales, eh, eh, esto va a depender, creo, de cómo nos tomemos los pronunciamientos del Comité de Derechos Sociales. Creo que son esos pronunciamientos los que pueden situar a la carta como el máximo estándar de protección de los derechos sociales. Y creo, y creo que esto lo ha dicho en alguna ocasión el Consejo de Estado, creo que las reticencias del Estado español a ratificar la carta tienen que ver con esa posición tan avanzada ¿no? del, del comité en, en algunos... Eh, asuntos, ¿no? El, el Comité de Derechos Sociales, se ha dicho antes, se pronuncia ¿no? en, en dos formatos, vamos a decir así, ¿no? En conclusiones, en el procedimiento de informes, ¿no? De examen de los informes periódicos, ¿no? Que va, que va planteando, eh, que, que van presentando, perdón, los, los estados y, por lo que más interesa hoy, se pronuncia en decisiones, que esto sería como la jurisprudencia, ¿no? Se, se pronuncian decisiones sobre el fondo en el procedimiento de reclamaciones colectivas que España, ¿no? También ha eh, ha ratificado y que permiten ¿no? a organizaciones sociales plantear al comité ¿no? violaciones de, de un derecho reconocido en la, ¿no? en, la en la carta. ¿no? Entonces, eh, me parece que la ratificación del protocolo, y se ha dicho, es esencial para garantizar... Perdón. Estoy con un poco de, de alergia y la ventana abierta no es buena idea. Eh, para garantizar la exigibilidad y la, y, y la efectividad ¿no? de, los, de los derechos eh, sociales fortalece, ¿no? la pregunta que nos hacían, claro que fortalece ¿no? el papel de las organizaciones y colectivos sociales ¿no? en, en el cumplimiento y en la protección de los derechos de la, de la Carta. Eh, además que organizaciones sindicales, empresariales y sociales, ¿no? organizaciones no gubernamentales puedan plantear estas reclamaciones colectivas, creo que puede contribuir a revelar violaciones sistemáticas ¿no? de, de, de derechos, porque no estamos hablando de un caso de un, caso, de un caso particular, ¿no? y sobre todo creo que puede proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Especial, especialmente, ¿no? y algunas de estas vulneraciones incluso pueden ser consideradas agravadas, ¿no? de acuerdo con lo que se dice en el, en el protocolo. Es cierto que no es un tribunal, y se ha dicho, pero también es cierto que se habla mucho de que es un procedimiento cuasi judicial, parecido ¿no? al tema de las reclamaciones individuales ¿no? en, los, en los comités de Naciones Unidas, porque hay contra, hay, está el principio de, de contradicción, etc. ¿no? Es además un procedimiento preventivo porque no exige mostrar ¿no? Eh, el, eh, los efectos nocivos de la norma en la, en la práctica, aunque sí hay que justificar la violación de, de los derechos y además eh, parece que no hay que agotar ¿no? las vías internas. ¿no? Entonces hay economía procesal, celeridad y esto pues también es, eh, es, es interesante. Pero claro, para reforzar, también se ha dicho, el valor de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, hay que incidir en la colaboración estrecha con los gobiernos para que cumplan la jurisprudencia. Entonces, igual aquí hace falta algún mecanismo interno ¿no? para favorecer el cumplimiento ¿no? de lo que nos dice el, eh, el Comité. Y también es importante que el Poder Judicial tenga en cuenta la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, que no se está teniendo muy, muy en cuenta ¿no? a la hora de hacer valer el canon de constitucionalidad, es decir, a la hora de inaplicar una ley interna porque va en contra ¿no? de la Carta eh, Europea Revisada, eh, el canon de convencionalidad y el canon de constitucionalidad. ¿no? Y aquí tenemos el artículo 96, el 10.2 ¿no? de la Constitución Española que daría ¿no? mucho peso interno ¿no? a la carta y en principio a la jurisprudencia ¿no? del Comité Europeo de Derechos Sociales. A mí aquí lo que me da miedo es que nos tengamos el mismo problema ¿no? que tenemos con los dictámenes. ¿no? de los comités de Naciones Unidas. Eh, es, o sea, estamos hablando del derecho a la vivienda y, y cómo eh, su protección aumenta en la Carta Europea revisada ya, pero es que España está condenada por el, por el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? por, eh, por los desahucios en la alternativa habitacional una y otra vez y, y no, o sea, pues no, no tomamos medidas. ¿no? Entonces, soy un poco escéptica ¿no? en relación con, con esto si no cambiamos ¿no? Eh, la voluntad de cumplir con esta... Con esta jurisprudencia. Eh, otras eh, ideas que se pueden eh, plantear es fortalecer el procedimiento de seguimiento, que se publiquen inmediatamente las, eh, las decisiones. También alguna, algún experto ¿no? planteaba ampliar la legitimación activa al movimiento informal, que no tengan que ser, ¿no? que esto puede ser complicado, ¿no? pero que no tengan que ser eh, organizaciones registradas. ¿no? Eh, también se ha planteado promover la creación de un procedimiento de dictamen consultivo ante, ante el comité. También se discute, ¿no? Si deberíamos cambiar, ¿no? o, o, o complementar las reclamaciones colectivas con reclamaciones individuales, podemos dejarlo para el debate. Yo no tengo una, una opinión formada sobre esto. Y también se ha planteado, se ha dicho antes, ¿no? Si deberíamos, eh, bueno, pues cambiar el comité por un tribunal europeo, ¿no? De derechos, de derechos, de derechos sociales. Eh, también se ha dicho antes, creo que ha sido. Ya terminando, Patricia. Sí, un minuto. Creo que ha sido María José eh, Romero. Eh, me parece esencial lo de la pedagogía, ¿no? Me parece que hay que formar eh, sobre la Carta Social Europea revisada a las autoridades judiciales y a los juristas nacionales e internacionales, ¿no? Para, y favorecer su conocimiento también por la ciudadanía, por las entidades que tienen esa legitimación activa ahora, ¿no? Para plantear las reclamaciones eh, colectivas. Es decir, que al final convirtamos la Carta Social eh, Europea revisada en el núcleo jurídico de la actuación de las personas que defienden ¿no? los, derechos, los derechos sociales. Y. Lo último, eh, se ha dicho, ¿no? por ejemplo, el Gobierno, ¿no? que la, la ratificación de la Carta Social Europea revisada eh, nos sitúa ¿no? en el máximo de estándares sociales del Consejo de Europa, a la vanguardia ¿no? en la protección de los derechos eh, sociales, y claro, esto puede ser verdad, pero siempre y cuando nos comprometamos, me parecía que en el discurso... En el discurso ¿no? del secretario de Estado, en cosas que se han oído, en cómo se ha ratificado, pues quizá existe, ¿no? Pero que nos comprometamos, existe ese compromiso, ¿no? Que nos comprometamos con los mecanismos de, de garantía y con la aplicación en vía interna de la jurisprudencia del Comité, ¿no? De derechos eh, sociales. Eh, decía Luis Jimena, que también ha sido citado antes, ¿no? Eh, que las garantías de los derechos valen tanto como la voluntad académica, política, jurídica, judicial y social de ponerlas en práctica. ¿no? Y yo creo que, que lo importante al final es tener esta voluntad ¿no? para el potencial de la, de la Carta eh, europea, eh, Social Europea Revisada. ¿no? Creo que hay que apostar por la judicialización de los derechos sociales y también creo que hay que apostar por promover... Que, que las autoridades judiciales, que al final son las garantes ¿no? de los derechos, pues se vean como aplicadoras ¿no? del derecho europeo, de los derechos sociales, de los que esta carta pues es, el máximo, es el máximo exponente. Y nada más, y perdón por haber pasado un poquito del tiempo. Bueno, eran 15 minutos flexibles, vale. pero muchas gracias Patricia por tu, por tu intervención, siempre tan, eh, tan, tan rica, tan, tan diversa, con tantos ángulos y perspectivas de aproximación. Eh, hemos, por tanto, ya recorrido de la voz de tres mujeres la administración pública, eh, el sindicalismo, eh, la universidad y ahora faltaría eh, la sociedad civil organizada, el tercer sector de acción social. Eh, y esa es la intervención que va a correr a cargo ahora de Isabel Martínez Lozano como eh, doctora en ciencias sociales, pero también responsable de, de universidades y talento en la Fundación 11, pero principalmente el motivo por el que hoy se le invita eh, como presidenta de la organización de la Fundación Hellpage International en España. Eh, pues eh, tienes, tienes la palabra pues, para hacer la aproximación que creas que oportuno y sería muy interesante también. Eh, ...ya que se ha hablado de, de discapacidad desde la óptica de las personas mayores. Bienvenida también y muchas gracias. Gracias por la invitación tanto a EPM como al CERMI... ...y, y, y felicitaciones también por la oportunidad de organizar este debate. Son ya la una, esta mesa redonda tenía previsto que terminara a la una... ...así es que voy a intentar ser muy breve y dar mensajes muy, muy sencillos y rápidos y breves... Para que, eh, bueno, pues para que el público y, sobre todo, las personas que tienen que intervenir a, con, a continuación no, no me tomen demasiado manía por ser la, la última. ¿no? Eh, bueno, eh, no me voy a reiterar ya en todas las felicitaciones que se han realizado sobre las oportunidades que ofrece esta Carta Social Europea revisada. Realmente es un instrumento más que viene a consolidar y ensanchar nuestros principios, la base de nuestro proyecto político europeo, y, por supuesto, que es un avance en esa Europa social que desde las organizaciones sociales reclamamos continuamente. Por tanto, no, no me voy a detener mucho ahí y en todas esas eh, oportunidades que brinda también de cara a las reclamaciones, tanto las reclamaciones colectivas como esa jurisprudencia tan rica que hablábamos antes y que Patricia recordaba del Tribunal Europeo de derechos humanos. Eh, me voy a centrar eh, brevemente sobre qué significa la Carta Europea revisada para los derechos de las personas mayores, qué puede significar de aporte, ¿no? Y cuando hablo de personas mayores hablo de aproximadamente el 20% de las personas, de, de los europeos, de las europeas, y dentro de, de aquí al 2050 hablaremos de, del 30% de nuestra población, ¿no? Por tanto, bueno, creo que en definitiva cuando hablamos de los derechos de las personas mayores hablamos de todos nuestros derechos y de los derechos de, de todo el mundo, ¿no? Eh, hay dos artículos que a mí me parecen especialmente relevantes eh, significar cuando hablamos de los derechos de las personas mayores en la Carta Europea Revisada. Uno es el artículo 23, que, que habla de que toda persona de edad avanzada tiene derecho a la protección social. Y ahí ese artículo 23 tiene un desarrollo muy amplio de, de garantías y también el artículo 26 que habla de, todos los de que todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad en el trabajo. Y ahí, pues eh, eh, como todas nos conocemos y hemos leído la ley, no me voy a detener, pero se recogen también principios eh, de dignidad ante el empleo que eh, llevan aparejado muchísimo desarrollo normativo, ¿no? En España existen muchísimos muchísimos derechos de las personas mayores que se vulneran de manera cotidiana. Yo no me voy a referir a todo ello. Y, y, y nosotros desde HelpAge venimos eh, denunciando esta vulneración de derechos sistemáticamente en todos los informes que presentamos periódicamente. Es decir, no hay… No hay un mes en el calendario donde no presentemos un informe que hace referencia a esta vulneración de derechos en diferentes ámbitos de la vida. Me voy a referir solo a algunos de estos derechos que entiendo que la Carta Social Revisada puede ayudar a reforzar y, por tanto, a garantizar. ¿no? Uno es el derecho al empleo. Se ha hablado mucho aquí del derecho al de empleo y de la igualdad ante el empleo. Eh, la discriminación de las personas mayores en el empleo se manifiesta fundamentalmente en la dificultad que tenemos de seguir formando parte de la población activa a partir de los 50 años. Sabemos que nuestra sociedad está llena de estereotipos que eh, nos llevan a pensar que a partir de los 50 años las personas vamos perdiendo capacidad de productividad en el empleo. Y eso hace a que, bueno, desde actitudes de, de acoso en el trabajo hasta esa dificultad que tenemos de mantenernos activos laboralmente en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuántos seres cuántos seres, eh, eh, no se han realizado en España en los últimos años, desde la crisis del 2008, solo por motivos de edad? Es decir, no atendiendo a una regulación de empleo que, eh, eh, que responde a una necesidad de ajustar la pro capacidad productiva de una empresa, sino que se han hecho por motivos de edad. A partir de los 50, a partir de los 51, a partir de los 52, fuera de la empresa. ¿no? Esa es, una, es decir, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestras sociedades, que estamos sufriendo y que yo creo que ese derecho al empleo eh, tiene también que llegar a replantear una reforma en normas que sean más flexibles y más garantistas para que todas las personas, independientemente de nuestra edad, en, la, en nuestras diferentes etapas de la vida, tengamos derecho a poder terminar eh, eh, nuestra carrera profesional y a que no se nos expulse del mercado de trabajo. Nosotros hemos aplaudido en este sentido la última reforma de las pensiones, porque en ese sentido apunta... ...algunas reformas que, que son más garantistas en este sentido. Pero esperamos mucho de esa futura reforma laboral, porque eh, en, eh, al amparo de, esta, de este nuevo instrumento, de esta nueva carta social revisada, pues yo creo que hay eh, muchas normas que eh, revisar. Si hablamos del derecho a la protección social, eh, no solo estamos hablando de las pensiones y agradecemos ese, ese acuerdo... De todos, los, de, de todos los agentes sociales y del Gobierno en esa eh, futura reforma, ag agradecemos ese consenso y esos avances en la garantía de las pensiones eh, que estamos viviendo en los últimos años. Pero cuando hablamos de protección social no hablamos solo de pensiones, no solo garantizamos el derecho a tener medios de vida, que por supuesto también, y es una de las partes más importantes, de las partes más importantes para tener garantizada nuestra vida digna a lo largo de toda nuestra vida, sino que también necesitamos… ...prestaciones sociales y otro tipo de recursos y de servicios para garantizar el cuidado a lo largo de toda nuestra vida. No existe el derecho al cuidado. No existe el derecho al cuidado ni en España ni en ningún país europeo que esté garantizado ese derecho subjetivo a ser cuidado y tenemos que ir dando forma a un modelo de cuidado más garantista para que todas las personas podamos vivir con dignidad y derechos en todas las etapas de nuestra vida. También cuando dejamos la, la, la vida activa laboralmente eh, y cuando eh, empezamos a envejecer o tener problemas asociados a la edad. Eh, ahí hay toda una serie de, de principios que la carta eh, desarrolla y que entendemos que dan pie a una, cantidad, a una gran cantidad de políticas públicas que serán necesarias para garantizar esos derechos. Y, por último, existen eh, eh, otra vulneración de derechos muy cotidiana en el ámbito de la educación, de la formación, las brechas digitales, de las que tanto hablamos hoy, y en la participación social y política. También la carta habla de todos estos aspectos y eh, aquí también es muy importante avanzar en, eh, en medidas, en políticas públicas, en acciones, en, en conciencia social… ...para que las personas eh, eh, no se nos aparte de nuestro derecho a seguir formándonos eh, toda nuestra vida, durante toda nuestra vida... ...y ahí está la ley de formación profesional que acaba de plantearse y que yo creo que adolece en este sentido... ...de algún mecanismo de garantía para que el derecho a la formación profesional esté garantizado en todas las etapas de nuestra vida... ...mucho más en ese modelo de formación profesional flexible al que vamos... Eh, y, por supuesto, eh, pues eh, eh, no dejamos de reivindicar y de plantear esa necesidad de que las personas mayores tengan voz activa en todas las esferas de la, de la vida social y política. ¿no? Nosotros tenemos una reivindicación que, sobre la mesa, todas las entidades que formamos parte de la mesa estatal por los derechos de las personas mayores, que es esa ley integral con enfoque de derechos para garantizar y promover los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad, pero también en todos los ámbitos de las políticas públicas. Y creo que, que esta carta social eh, eh, revisa, europea revisada pues, eh, nos, nos justifica y viene a, a plantear eh, pues, nuevos motivos y razones para poder plantear una norma de estas características. te Voy a ir terminando ya, termino ya para no alargarme más. Eh, yo soy optimista, soy optimista en general, soy optimista, pero soy también escéptica con la capacidad de influencia de los organismos multilaterales y del propio Consejo de Europa y la propia Unión Europea en los últimos años. Es decir, la crisis del 2008 fue un mazazo en todo el modelo social europeo, eh, pero además de eso hemos visto pocas directivas. Gema hacía referencia antes a la directiva de igualdad de trato, es decir, llevamos más de una década… No solo reivindicando, sino defendiendo, reivindicando, justificando esa eh, eh, directiva de igualdad de trato y no termina de consensuarse. No hay voluntad política por parte de todos los países, no ya del Consejo de Europa, sino de la Unión Europea, que somos todavía menos. En poder eh, dar pasos avanzados y decididos en ese sentido. Incluso estamos viendo cómo Yo en otros países. Estoy de acuerdo, el, que sea la versión reducida. Del Consejo, eh, eh, como digo, eh, eh, estamos viendo cada día cómo no solo ampliamos los instrumentos de protección de derechos con nuevas directivas, sino que en algunos países, como estamos viendo en Polonia, en. en en, en, estos, en Hungría, en estos últimos tiempos, pues todavía vemos reacciones todavía más regresivas con los derechos humanos de determinados colectivos. ¿no? Eh, la economista Mariana Mazzucato eh, eh, lleva mucho tiempo alertando del debilitamiento del Estado y de la necesidad de que los gobiernos europeos adopten una posición más activa en el diseño del modelo económico. Eh, desde hace mucho tiempo, las organizaciones sociales venimos reclamando una modernización del estado del bienestar. Porque nuestras necesidades sociales han cambiado, las necesidades sociales están cambiando, la vulnerabilidad también está cambiando, el concepto de vulnerabilidad. Y las respuestas, por tanto, que necesitamos los, de los estados y de las políticas públicas pues son otras. ¿no? Yo coincido con Mariana Mazucato en muchos casos, en muchas cosas, en muchos análisis y termino con estas dos ideas. Yo creo que el Estado tiene que recuperar su poder regulador con la empresa. También con esas nuevas empresas de la economía digital para que también respeten los principios laborales y fiscales necesarios y también eh, creo que el Estado tiene que diseñar y exigir ese modelo de crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos y eso requiere muchísima inversión pública e inversión privada y sobre todo muchísima voluntad como se ha reiterado, se ha reiterado ya a lo largo de toda esta jornada. Y cuento esto porque eh, estoy convencida, yo que las que me conocéis lo sabéis bien, soy una gran apasionada defensora de las políticas públicas, eh, el impacto de esta Carta Europea Social Revisada en los derechos y en la vida de las personas va a depender de las políticas públicas que se promuevan desde los Estados y del apoyo también que desde las organizaciones sociales podemos dar a los Estados en esa garantía y promoción de los derechos de todos los colectivos a los que representamos. Lo dejo aquí, eh, perdonad por la aceleración con la que, pero quería ajustarme al tiempo y no demorar más la jornada. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir avanzando en, esta, en este camino que, no, que nos une a todos y a todas. Gracias. Muy bien, Gracias Isabel por la intervención y por el esfuerzo de ajuste al tiempo. Eh, vamos eh, mal de tiempo pero a algo de margen estaremos para las preguntas. Eh, Marcelo, que me va a apoyar, me va a dar aquí el, el apoyo necesario para ver qué mensajes han llegado, han llegado qué preguntas. Tenemos preguntas. Sí, Podríamos máximo dos. ¿Mm? De momento no hay preguntas del público. Eh, les recordamos que en la parte inferior de vuestras pantallas pues que hay un formulario para que se puedan formular preguntas. Pero de claro, momento, Rafael, no hay entonces, preguntas. cerraremos solamente pues, con una pregunta mía para que la contesten quienes eh, consideren oportuno de las cuatro intervinientes. Si yo tengo una opinión pesimista eh, de... De, del verdadero alcance real y efectivo del de nivel de protección social de estas grandes realidades multinacional, multi, multinacionales. ¿sí? Eh, la Unión Europea, por una parte, está permitiendo que de forma flagrante miembros de la Unión, como Hungría o Polonia, estén conculcando derechos humanos y principios básicos de la Unión, y el Consejo de Europa Recientemente una sentencia ha admitido, ha aceptado que Hungría pueda limitar el derecho de voto a las personas incapacitadas judicialmente, a pesar de que eh, la Unión Europea ha ratificado la, la, la convención. En fin, mi pregunta es, eh, para una respuesta rápida de quienes queráis hacerlo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Cuál es el valor real? No, no dudo de su existencia, pero ¿cuál es el, barro, el el aporte real en términos de progreso social y garantía de los derechos humanos y sociales que ofrece, a vuestra opinión, el Consejo de Europa, eh, sus dos convenios y sus instrumentos de, de control y supervisión? Aquí quiero inteligencia emocional, respuestas sinceras. Sino estereotipadas <risas> o, o silencio, <risas> diga usted la verdad o calle, no la verdad, lo que opine cada uno. Es una pregunta comprometida, con lo cual puedo aceptar que las cuatro os abstengáis de responder. ¿Eh? Bueno, yo, yo, no creo... a, yo no me voy yo no me ah No hay alguien más. <risas> Adelante. Venga, venga, Patricia. ¿Le doy yo? Bueno, Patricia. Eh, te... lo, luego voy yo. Te <ríe> bueno, Gema, Patricia y Gema. A ver, yo también eh, mostraba cierto escepticismo, ¿no? Porque está muy bien ratificar los instrumentos, ya hemos ratificado, España ha ratificado todo, y bueno, menos la de trabajadores migrantes, que sería un buen momento, ¿no? También para, para hacerlo, y... pero claro, si después, eh, cuando tenemos que cumplir las recomendaciones, ¿no? De los... De los comités y también en su momento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le pusimos mil excusas ¿no? para la ejecución en vía interna, cuando le supone que sí que se dice ¿no? que son que son obligatorias. Pero eso decía que al final pues, depende un poco de la voluntad, como estos organismos no tienen una vía para ejecutar ellos mismos ¿no? las decisiones, pues depende de la voluntad que tengamos ¿no? de, de eh, política, ¿no? de, de, de arbitrar los mecanismos internos, también depende de cómo los jueces. no Incardinen los instrumentos internacionales en sus sentencias y aquí España pues tiene artículos el 96 ¿no? de la Constitución, el 10.2, ¿no? la interpretación conforme a los tratados no para, para hacerlo y parece que ahora sí hay alguna iniciativa ¿no? de, de hacer algunos cambios eh, eh, legales no, para poder dar efectividad a las resoluciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas y creo que si se está pensando en eso tendríamos que pensar en el Comité de Derechos Sociales también, que no deja de ser eh, un, un comité, no, incorporarlo ahí. Pero claro, luego tenemos otro problema no, y es la posición que tengan estos órganos. no. Eh, ciertamente últimamente algunas sentencias del Tribunal Europeo, pues son bueno, lo del derecho al voto ¿no? y y, y, y en el caso de, de España, ¿no? Además, donde ya habíamos cambiado la ley y, y por eso no nos afecta, ¿no? Pero, pero afecta ¿no? al resto, pues es francamente llamativa toda la argumentación, cómo aplica el principio de proporcionalidad. Pero claro, también depende de, de la sensibilidad de los juristas, ¿no? Que, que en este caso forman parte de, del tribunal, ¿no? Entonces, por eso al final la capacitación, la formación en derechos ¿no? y en visiones más progresistas de quienes están ahí es... Es básico. ¿no? entonces Yo creo que depende de estas dos, de esas dos cosas. Y luego también se ha dicho ¿no? de, del empuje de la sociedad. Si, se, si, por ejemplo, se ha dado un paso en el tema de los dictámenes de los comités, es porque desde hace unos años la sociedad civil organizada, las, los organismos de defensa de los derechos, donde CERNI ha tenido un papel ahí súper importante, ha considerado intolerable que España incumpla sistemáticamente los dictámenes de los órganos de tratados. no Y ha dicho, pues hasta aquí. entonces Esto la gente lo tiene que conocer, ¿no? porque la sociedad en general, además de la, de la sociedad civil organizada, ¿no? la opinión pública, ¿no? para, para empujar para el cumplimiento. Creo que eso puede ser lo básico. Gema. Sí, eh, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Patricia. Eh, la intervención, eh, cuando he hecho la intervención he intentado, lo que pasa es que por el tiempo quizá pues a lo mejor no ha, no ha quedado clarificado en la postura. Es que está claro que eh, primero es voluntad política. Pero política políticas por parte por parte de todos. Por eso cuando había dicho que nosotros tenemos una legislación avanzada, por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, no basta porque si no se cumple no conseguimos nada. Eh, ¿Dónde veo yo, eh, digamos, eh, la parte positiva? La parte positiva es que eh, con el protocolo sí que se va a permitir eh, poder eh, realizar reclamaciones. Y además, eh, una cosa muy importante, el protocolo no, no va a agotar la vía, no es necesario para tú. Tu para tú eh, poner una reclamación no es necesario eh, agotar la vía judicial interna para interponerlo. Por lo tanto, eso es una fuerza eh, que yo creo que, que es importante que la tengamos en cuenta. También, eh, por otra parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales sí que hay un procedimiento bastante exhaustivo y da eh, seguridad y garantía jurídica, ¿Por qué, no, ¿por qué no hay que decirlo? Pero dicho esto, es evidente, comparto Rafael eh, contigo con determinadas resoluciones que, es que a día de hoy deberían de estar eh, expulsadas, desde luego no son inconcebibles eh, eh, pero di, dicho esto yo creo que sí que se puede hacer un, un conglomerado eh, que con voluntad política y el protocolo activado eh, podamos, de, podamos eh, avanzar una cosa que no había dicho y me he quedado antes con las ganas eh, es que por ejemplo es verdad que la Carta Social Europea, eh, tú la has eh, eh, dicho también Patricia, que es que está eh, claro, es del año 96, entonces Está muy, está muy poco avanzada en derechos, por eso había puesto en manifiesto el pilar europeo. Pero yo creo que de alguna medida, yo sé que son traducciones, pero de alguna medida por un poco de cultura social, si me permitís la expresión, eh, hay determinadas eh, expresiones que no deberíamos, eh, no se deberían de haber puesto. Eh, no, no, no es de recibo que, que esté hablando de discapacitados, eh, en un avance de... De, de un lenguaje o se habla de incapacidad, el lenguaje eh, se habla de integración y no de inclusión, inclusión. El, lenguaje, el, el lenguaje está muy retardado con respecto a la sociedad actual y eso yo creo que se debería haber hecho un esfuerzo de alguna manera jurídica para cambiar para cambiar más allá de una traducción. Gracias. Gracias Gemma. ¿Alguien más quiere intervenir o cerramos? Muy bien, pues gracias. Gracias a... Sí, perdón. A... No sé si tengo esto. si me oye? Ahora sí, ahora se te oye. Ah, sí. Perdón. Pues yo quería responder a tu pregunta muy brevemente. Aún estando de acuerdo en prácticamente todo lo que han dicho las compañeras que han intervenido antes, creo sinceramente que es importantísimo la ratificación de, de, de esta carta. Y que es importantísimo la, existe, la ratificación por parte de España de tratados internacionales que reconozcan derechos, por supuesto, individuales y, por supuesto, en este caso, derechos sociales. Eso no quiere decir que alcancemos las metas que cada uno o cada uno de los eh, eh, colectivos que estamos aquí. Pero imaginemos la no ratificación, imaginemos la no existencia de la Carta e imaginemos, por último, qué es lo que ha ha eh, eh, activado y, y, y, y perdóname, eh, eh, es lo que ha activado mi intervención, imaginemos la no existencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, con todas las mejoras que se necesitan en el Sistema General del Consejo de Europa, estoy plenamente convencida de eh, su importancia y de su efectividad práctica. Con todas las mejoras y con toda la necesaria voluntad política, y se ha hecho mucha referencia a la voluntad política y estoy totalmente de acuerdo, pero la primera manifestación de la voluntad política, que por cierto ha sido, hasta donde yo sé, unánime, tanto por parte de tercer sector, por parte de todos los que estamos aquí, era ratificar la carta. Es decir, que a pesar de que evidentemente podemos no solo podemos, debemos mejorar, creo sinceramente que... Eh, Muchas gracias. Bien, gracias, Victoria. Eh, pues, eh, Rafael, no sé si sí. puedo decir simplemente sí, sí, sí. una Adelante. cosa. Eh, eh, y así que terminamos. No te eh, eh, estoy de acuerdo con María Victoria Escola en lo que ha planteado. Es fundamental que los estados, que España ratifique todos estos instrumentos. Pero creo que tan importante como eso es que luego, tanto en la capacidad del legislativo como del ejecutivo, se respeten. Eh, se respete hasta el último término esos tratados internacionales que tienen, además, en algunas ocasiones, como el tema de la carta, eh, eh, una eh, cuestión vinculante detrás. ¿no? Es decir, hemos visto en los últimos tiempos algunos, algunas leyes, algunas normas, que, que no solo promueven los derechos que ya hemos ratificado, sino que, encima, eh, eh, podemos encontrarnos que incluso damos pasos hacia atrás. Creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para, desde las organizaciones sociales, seguir agitando a que cuando ratificamos seamos consecuentes, aquí parece que lo de firmar va gratis, va de gratis y, lo, y y el Estado también tiene que saber que lo de ratificar significa también compromiso de coherencia tanto en las políticas públicas como en lo que luego en el, nuestro legislativo aprueba también perdonad si me he sí Bien, Muchas gracias bueno, cuatro, cuatro aportaciones de eso, es impensable no disponer de estos instrumentos internacionales ratificarlos es una condición necesaria, pero a veces no completamente suficiente. suficiente. Y lo suficiente. que hay que articular son mecanismos de mejora de exigencia. A mí me preocupa, para cerrar esta mesa, cuando se habla de voluntad política, vamos a ver eh, si la norma se caracteriza por su carácter coercitivo, es decir, por su obligado cumplimiento, tanto las normas como las sentencias que las aplican e interpretan, que falta hacer la voluntad política, si lo que hace falta es, es acatar y cumplir las normas y las decisiones judiciales. No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de responsabilidad eh, y de funcionamiento, de funcionamiento general conforme a los principios del modelo, porque si no tendremos que empezar a escribir Estado de Derecho con minúscula y Estado social con letras titilantes. Sí, tanto. Muy bien, pues gracias a las cuatro, cuatro mujeres espléndidas que nos han traído reflexiones de distintas ópticas sobre la Carta Social Revisada. Yo paso el testigo para que continúe eh, la jornada, eh, pues agradeciéndole a las cuatro su intervención eh, y agradeciendo pues, a todos vosotros vuestra atención y seguimiento eh, y esperemos pues, que sea sea útil provechoso provechoso este, este análisis que tendremos que profundizar en el futuro, en la línea que se ha apuntado ¿no? de la aplicación real y efectiva, pasar de los derechos a los hechos, sea cual sea el tipo de norma nacional o internacional. Muchas gracias.